deja que Él te contemple y dice y cuando tú estés frente al Señor no creas que tú lo estás completo con, Él está en la contemplación Él te está contemplando en la profundidad de tu vida, Él está profundizando tus falencias, tus debilidades Él está reubicando tu lugar como hijo como hijo, como hijo sanado como hijo liberado pero el gran problema es que volvemos a cerrar muchas heridas. Y resulta, no son muchas, son muchas. Y es por eso las consecuencias de las depresiones. Eh, nuestro amigo Saúl, eh, Saúl de la Biblia, eh, tenía un estado de depresión. ¿Y, y qué, qué lo llevaba a, a eliminar ese espíritu que, que lo apartaba de esa presencia de Dios? era el toque de la melodía de David